calles de Indianápolis eh, exacto a la derecha en el norte Capitola Ave y después gire mm. a la izquierda Perdón, este Como les decía Estamos aquí en las calles de Indianápolis Vamos con dirección a, a, Al hotel, al Sheraton Pero Esa voz que se escucha pues es Es el GPS Ajá. Ahí estamos viendo los los autobuses de la ruta de aquí del centro De lo que es la ciudad de Indiana. Pues hasta el fondo vemos ese edificio color café Que arriba dice Indiana Y me imagino que aquel edificio Bueno, en ese edificio es una iglesia O es el tapicón, ¿no? o no sé Pero, pues bueno Andamos aquí En el mero centro Y ya casi llegamos al hotel que nos indique a la izquierda en el oeste o gallo esa voz es el GPS y esa voz de esa señorita se llama Paulina ese nombre le puso Alejandro si sí, Paulina verdad okay. paulina No este nombre que tiene registrado. y es el y es el es el GPS y es lo que nos nos guía para todos lados nos lleva a todos lados sin perdernos de la puerta de la casa a la puerta de X destino. andamos aquí en los edificios grandísimos lo que es Indianápolis. Este es el centro. Todo este es el centro. Y aquí del lado derecho todo esto es el, la S de hasta arriba donde vemos la S de color rojo es el Sheraton. Ahí es donde reservamos aquí es donde nos vamos a quedar. Bueno pues hemos llegado. Todo esto es el centro vamos cruzando el centro y ya llegamos vamos a entrar al estacionamiento por la acabamos de llegar al Sheraton gracias a Dios que llegamos con bien y vamos a entrar a, al estacionamiento ¿Qué tal? Estamos en el centro de la ciudad de Indianápolis. Estamos instalados en el Hotel Sheraton. Aquí podemos ver un obelisco. Vamos a hacer un acercamiento. Lo veo y me imagino algo así como Nuestro Ángel de la Independencia allá en el centro. de Bueno, en el DF. Pero nada más que este está... Es con un guerrero. Es como, no alcanzo a ver puesto que me da me da la, la espalda pero es un obelisco y es una figura sobre el obelisco estamos ubicados precisamente en el piso 9 del hotel Sheraton que es de donde estoy grabando ahorita wow. estamos en el, en el área de la de la piscina ahorita está cubierta de que por la temperatura hoy oh, allá vemos eh, lo que es el, el centro precisamente el centro de la de la ciudad se llaman aquí el downtown bueno vamos a, a salir un, un momento a conocer que es nuestra. Hemos pasado por aquí por la ciudad Por la orilla sobre lo que es el Freeway Pero nunca, nunca habíamos pasado al centro Esta es nuestra primera vez y bueno Creo que vamos a tener el gusto y el honor de conocerla Es una ciudad, pues al igual que todas las de Estados Unidos o la mayoría Contraste entre construcciones naturalmente antiguas y construcciones un poquito más, más nuevas como podemos ver este edificio. Ahora ya lo vemos. No sé el nombre, pero pues es muy bonito. Ok. de Indianapolis, en el estado de Indiana, estamos precisamente en lo que en la parte que es el downtown. estamos en el, lo que es el círculo, así vean el monumento al círculo es lo que estoy viendo, el nombre de esto en español, naturalmente tiene su nombre pero les digo no recuerdo es algo alusivo así a la, a, la, a la guerra pero no, no, no recuerdo efectivamente que es la situación lo que es el, el centro de la ciudad de, Indian, de Indianápolis como pues se aquí este obelisco tiene muchas muchas figuras algunas de ellas tenemos que hacerles acercamiento para poder apreciarlas otras la verdad no, no las aprecio hecho bien pero es bonito esto me, me, me, me, me gusta se ve precioso la verdad Luego lo vemos, este es el círculo que le llaman ah, El monumento al círculo algo así Voy a checarlo bien, no estoy seguro Pero de aquí estoy seguro que se nombra el círculo Ok Está precioso Bueno y como podemos ver, allá está el, el hotel donde estamos hospedados Ah, ah, en el centro. Ajá, en el centro. En el centro. Sí. que me eché de la calle. Sí, bueno, ¿qué tal? Estamos aquí en el centro, en el downtown de lo que es la, la ciudad de Indianápolis en el estado de Indiana, y me llamó me llamó la atención el la, lo que la la carreta, el, lo luminoso de la carreta, se sí, es padrísimo Lo podemos ver ahí, es una carreta con luces de neón. Sí, muy padre ¿Ah? maravilloso Que rico, es un, un tour que me imagino que dan por aquí Muy, muy padre Ok, pues vamos a seguir grabando De Indianápolis, lo que es el, el centro del downtown. Bueno, estoy viendo un obelisco, es un obelisco que está, creo, al parecer, dedicado a los héroes de guerra, por lo que estoy viendo. En la parte posterior del monumento a, pues, a las guerras que ha tenido en Estados amigos desde aquí en el centro de Indianapolis. en Indiana, nuevamente vamos a ver las figuras.